Usted ahí le va a poder eh, permitir encender el vídeo o el micrófono o incluso hacer fotos si es que esa persona quiere compartir pantalla o alguna otra cosa. Eh. ¿Ya? ya empezamos. ¿Nos, y nos, los micrófonos y ¿Nos escuchan? Sí, empezamos con cámara y micrófono. Listo. Ya estamos listas. Eh. Buenos días. ¿Si ¿Sí escuchan? ¿Nos escuchan? Andrea, Liliana. Probando. Escuchamos. Sí. Ya. Yeah. Pero Liliana ya está conectada. Está conectada. Ya sabemos que Liliana tiene que retirarse pronto, así que hemos organizado la agenda eh, tomando en cuenta este aspecto. Bueno, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Realmente esta este es una experiencia bien especial eh, de un evento adicto. Bueno, bienvenido. Eh, la ventaja también de esta tecnología es la posibilidad de que queda grabado y, y puede tener la posibilidad de, de, de reproducción y de, de, de, de estar el, el material a la mano. Divididos eh, a la ronda del diálogo sobre la deuda ecológica social de China y la región andina con los pueblos y la naturaleza. Este evento se realiza en el marco del cuarto congreso latinoamericano de ecología política que se realiza aquí en Ecuador, y este evento está organizado por el Instituto de Estudios de Ecologistas, Acción Ecológica y la Red Jubileo Suraméricas. Me llamo Aurora Donoso, del Instituto, y seré la facil facilitadora de este diálogo. Tenemos como invitados aquí presenciales a eh, nuestro amigo colaborador y él el profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido eh, pionero en la economía ecológica y la ecología política y dentro de sus investigaciones tiene muchos relacionadas con la deuda ecológica en América Latina tenemos a nuestro amigo colaborador también Alberto Acosta economista el es experto en temas de deuda externa y deuda ecológica con presidente de la asamblea Constituyente en Ecuador y promotor de los derechos de la naturaleza. Los dos son miembros fundadores del Instituto de Estudios Ecologistas desde 1996. Ya estamos bastante camino andado conjuntamente. Contamos también con la presencia de Carolina Viola. Carolina es del Observatorio Social y Ambiental de las Inversiones Chinas en el Ecuador de la Universidad Católica. Eh, se nos. Eh, unen de manera virtual nuestras compañeras Liliana Buitrago, del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, y Andrea Echeverry, de sentar Jubileo Sur, Colombia. Lamentablemente, nuestra compañera de la Marcha Mundial de Mujeres de la región macro Perú la eh, Perú, de Jubileo Sur, la compañera Rosa Rivero primero no podrá unirse por situaciones personales. En todo caso, hay una investigación muy interesante, eh, realizadas por ellas precisamente sobre la deuda ecológica de China con el Perú, que es una de las más dramáticas. Así que lamentamos que no estén, pero eh, será producto de otros, de otros eventos porque es muy importante eh, conocer lo que ha venido pasando desde hace muchos años ya con las inversiones chinas eh, en cuanto a sus impactos y en cuanto a sus impactos económicos también y de mayor explotación en nuestra región. El próximo mes de diciembre, el gobierno de Ecuador anuncia que suscribirá un tratado de libre comercio por China, lo que implicará enormes garantías a los inversionistas en este país sobre las garantías que debe dar el Estado a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Esta situación ya se viene dando en nuestro país en donde las inversiones de las empresas chinas gozan de protección, que se traducen en la renuncia de soberanía, eh, nacional, subordinación de los derechos fundamentales e incluso demandas arbitrales internacionales como las presentadas este año por la empresa John Phil, la empresa china, contra el Estado con 480 millones de dólares a través de los tratados de protección de inversiones eh, con China. Perú también firmó un tratado con China en el año 2010 y es ahora el primer socio comercial y el principal destino de las exportaciones del Perú, sobre todo de minerales como cobre. Hierro, plata y, y productos del mar. Precisamente en este momento está agudizado el conflicto socioambiental que se da en el proyecto minero Las Bambas en el Perú, que es uno de los casos que investigaron las compañeras en, en, en Perú. A través de fondos, inversiones y créditos, las empresas chinas operan en todas las áreas de la economía, pero principalmente en la explotación minera, petrolera, de construcción de grandes infraestructuras y los proyectos hidroeléctricos. Eh, en el caso de, Colom de Venezuela, eh, China es el principal aliado eh, estratégico y eh, Venezuela recibió alrededor del 42% de los fondos colocados por China en América Latina. En el caso de Ecuador, China es el principal acreedor eh, bilateral. En Colombia, las inversiones chinas han tenido efectos en las limitaciones de la democracia y en la degradación ecológica en varios territorios en donde entran en disputa con la autonomía territorial, las inversiones créditos y fondos de China para la región se inscriben dentro de la llamada Nueva Ruta de la Seda, emblema del gobierno de Xi Jinping, que consiste en una ola de fondos chinos para grandes proyectos de infraestructura en todo el mundo que no solo significa aumentar la influencia geopolítica y estratégica de China, sino también el endeudamiento de los países receptores. Graves impactos sociales y ambientales se vienen viviendo con los actuales proyectos de las empresas chinas en toda la región, como es en el caso de Venezuela, Colombia y Perú, y Ecuador, lo que ha generado una enorme deuda social y ecológica ¿Para? en China en los pueblos y en la naturaleza. De este tema es lo que vamos a hablar y profundizar más con nuestros expertos, expertas, eh, que vienen haciendo el seguimiento eh, y vienen eh, eh, denunciando también estos impactos en los territorios y para el país. Vamos a dar primero la palabra al reto para que nos ubique sobre esta relación de la deuda externa con China con la deuda social y ecológica, en términos como más generales, para luego avanzar con el caso de Venezuela con Liliana, como una primera ronda, sé este, que Liliana va a, a retirarse, podría eh, indicar, digamos, eh, los principales hallazgos de su investigación en el caso de Venezuela. Y luego seguiremos con Andrea, con Carolina eh, y Joan para darles una visión más geopolítica de la expansión de, eh, de la China en la región. Entonces, pasa la palabra de... Bienvenido. Muy buenos días. Empiezo agradeciendo la invitación y expresando también mi enorme satisfacción de poder participar en este encuentro internacional para hablar de un tema que fue motivo de discusión hace una ventena de años. Recordarás Aurora cuando empezaba el Instituto de Estudios Ecologistas y hace más de 20 años tuvimos un encuentro con Joan mismo donde comenzamos a establecer esa relación entre la deuda financiera y la deuda ecológica, que en esa época parecía como algo nuevo. Tuvimos aquí un curso en la Flaxo, en el anterior edificio de la Flaxo, en el cual nosotros comenzamos a entender estas relaciones, a leer estas relaciones tan propias de la historia de la modernidad que se nutre de la expansión permanente de la, de la forma de acumulación movida por la codicia, por la voracidad propia del capitalismo. Entonces yo creo que hay que primero ubicar este tema de las deudas, que les hemos llamado las deudas eternas. De Unas deudas son visibles para los grandes medios de comunicación y otras deudas son las invisibles. Una de estas deudas invisibles no es la única deuda invisible porque hay la deuda patriarcal, la deuda colonial, es la deuda ecológica. Yo creo que esto debe quedar absolutamente claro. Esta deuda es el resultado de tanta explotación y violencia que está sufriendo el planeta en medio de una crisis que es a la vez sistémica, multipatética y veo yo también algunos rasgos de crisis civilizatoria. En este contexto, todas estas violencias Todas estas formas de explotación extrema de la naturaleza están configurando una suerte de colapso ecológico. Yo no hablaría simplemente de cambio climático, porque cambios climáticos ha habido permanentemente en la larguísima historia geológica de la Tierra. Este es un cambio climático que no tiene un origen natural, es un origen antropocénico. antropocénico. Entonces yo diría que siendo el antropoceno es una verdad también es un gran engaño, porque en realidad es del capital océano. Entonces, ahí hay que tratar de vincular la deuda externa financiera con la deuda ecológica. Y esta deuda ecológica encuentra sus orígenes en diversos temas, en diversos puntos. Uno sin lugar a duda es la expoliación colonial, todo lo que significó la extracción de recursos minerales, las plantaciones o la masiva deforestación de los bosques naturales. Tenemos entonces una deuda colonial de origen ecológico, pero hay una deuda colonial también que tiene que ver con los impactos sobre las poblaciones indígenas, y e inclusive ahí se vincula todo el tema de la esclavitud cuando se trajo población de África para suplir la falta de mano de obra en nuestra América. Esta deuda también tiene que ver, y ahí creo yo que, comienzan a presionar fuertemente estos capitales chinos, por ejemplo, con la transferencia de bienes naturales desde el sur al norte eh, global para alimentar los procesos industriales sin considerar todos los costos ecológicos. Un tercer punto que para mí es fundamental es el aprovechamiento gratuito del espacio ambiental global, en donde China ahora ya es el principal emisor de gases de efecto invernadero. Luego tenemos todo lo que es el traslado de las industrias más contaminantes hacia los países del sur global, como es el caso a través de los monocultivos más invasivos y los depósitos de basura tóxica. Otro punto, anotaría yo, donde también China comienza a jugar un papel determinante es en este proceso de transición energética corporativa, cuando al liberarnos, algo que parece razonable y digno de apoyo, de la dependencia de los combustibles fósiles, estamos dando paso a los, por ejemplo los vehículos eléctricos que están demandando cada vez más litio, cada vez más cobalto cada vez más cobre con el consiguiente impacto en los países del sur global lo mismo sucede con otra energía limpia o otra energía alternativa o sustentable como se le presenta con la energía eólica que demanda enorme cantidad de madera de balsa que, el, que provoca una tremenda destrucción de los bosques amazónicos y de los bosques de la, de la zona eh, costera ecuatoriana. En este caso también los capitales chinos, sobre todo el tema de la balza, juegan un papel preponderante. Y en el caso del control del litio vemos cómo China se disputa con las otras potencias imperiales el dominio de los distintos yacimientos, sea en México, sea en Argentina, sea en Chile, sea en Bolivia y en otras regiones. Por supuesto que habría que anotar otro punto de partida de la deuda ecológica, que es el control de las semillas, es el control de la libertad de las semillas y un tema que también deberíamos considerar en este análisis tan breve y rápido sobre la deuda ecológica es eh, la biopiratería, en donde muchas empresas, y en esto también las empresas chinas están jugando un papel muy importante, están apropiándose de conocimientos ancestrales. y Ya no solo se trata de saquear recursos naturales, como minerales, como petróleo, o, o los bosques, la madera de la balsa sino que a través de los Tratados de Libre Comercio, me pareció muy bien que hayas mencionado la posibilidad de este TLC con China, y ahora tienen un TLC, su título, el gobierno de Rafael Correa con la Unión Europea, se está saqueando hasta el alma de los pueblos expresada en su conocimiento ancestral. En ese contexto nosotros tenemos que ubicar esta deuda ecológica aparentemente invisible para el poder, pero que debería ser analizada en relación a la deuda financiera, a esa deuda eterna, que hemos calificado desde hace mucho tiempo atrás. Y en el caso ecuatoriano es muy notorio. Ecuador juega un papel muy importante en términos de enfrentar la deuda externa, la financiera, cuando en los años 2007-2008 se da paso a una comisión de auditoría de la deuda externa, tú fuiste parte de esa comisión de la auditoría de la deuda externa, que entrega un informe en el año 2008, fines del año 2008, pero que no se cumple en su totalidad. Sin embargo, sirve para resolver al menos una parte importante de todo lo que era la deuda comercial, los bonos de manera. Entonces, en ese escenario no se tomó en cuenta el resto de recomendaciones de dicha comisión, pero el Ecuador que logra reducir el monto de la deuda y el servicio de la deuda, queda relativamente hablando al margen del mercado financiero internacional, entre comillas, un paria del mercado financiero internacional y la búsqueda de recursos para enfrentar los problemas derivados de la crisis del año 2007 2008 en el año 2009, el gobierno de la época comienza a buscar otras formas de financiamiento y se encuentra con la posibilidad de conseguir créditos en China. Y el presidente de la época, Rafael Correa, eh, llega a decir que no hay límite en términos de endeudamiento, porque los chinos tienen tal cantidad de recursos financieros que nos pueden ayudar a resolver nuestras necesidades de financiamiento y Ecuador tiene todos los recursos naturales que podrían ser necesarios para China. Entonces, si abre una puerta a un proceso acelerado, yo diría hasta irresponsable, de endeudamiento con la China, caracterizado con los mismos elementos que fueron cuestionados por la Comisión de Auditoría de la Deuda, que era la falta de transparencia. Y entonces, en un proceso de endeudamiento tremendamente agresivo, comenzamos nosotros a contratar créditos con China que comienzan a vincularse con una serie de decisiones que no son comparables a las del consenso de Washington. El consenso de Washington, a través de las políticas de ajuste, planteaba una serie de políticas económicas que afectaban directamente en la reducción de inversiones sociales para mantener el equilibrio financiero, el equilibrio fiscal, el fin de sostener el pago de la deuda. Pero en el caso de China no hubo ese tipo de condicionamientos que podríamos decir son de política económica, sino hubo otro tipo de condicionamiento. La entrega masiva de yacimientos minerales, de la explotación de minerales, la explotación de petróleo, que era la empresa china, ya estaban en esa época algunas empresas chinas en el Ecuador, la construcción de grandes obras de infraestructura, como es el caso de la represa, no es represa, sino de la planta de energía eléctrica, coca como simple, y entonces en ese escenario comienza a aparecer la posibilidad de conseguir financiamiento, pero que comienza a estar atado a esto, a cuestiones concretas, no simplemente a políticas económicas, sino a algo tangible, minerales, petróleo, obra pública, y naturalmente ahí comienza otra vía del endeudamiento a través de las ventas anticipadas de petróleo o las preventas petroleras que se hacen entregando inclusive elementos básicos de la soberanía nacional como debería ser la transparencia. Y el saldo de todo eso es que actualmente tenemos a la China como el principal acreedor bilateral y está consiguiendo entonces a través de su potencial enorme potencial de financiamiento, acceso a una serie de recursos naturales, incrementando lo que habíamos mencionado al inicio, la deuda ecológica. Y esto está estrechamente vinculado. Nos endeudamos para desarrollar el país. Y para desarrollar el país, abrimos la puerta a inversiones, estamos hablando de China y de otros países también, por supuesto, para incrementar las exportaciones de petróleo, las exportaciones de minerales, y luego, cuando vienen los problemas económicos, tenemos que portar nuevamente el, el extractivismo para poder atender la deuda externa. Y sobre eso podríamos seguir conversando y podríamos analizar cómo sistemáticamente en este tipo de relaciones se ha ido violentando la ley y la Constitución. Y esta es otra de las características de esta relación. Sin lugar a dudas, deudas eternas nos obligan a una reflexión permanente. Y por eso saludo este encuentro aquí en La Flajo, nuevamente con John y con todas las personas aquí presentes. Muchas gracias, Alberto. Quiero aprovechar para dar la bienvenida a todos los que están aquí. Estamos medio, eh, digamos, mal ubicados, porque estamos dando las espaldas, les pedimos disculpas por esto, pero también estamos en una transmisión eh, internacional. Eh, están, obviamente, invitados a hablar comentarios, preguntas. Eh, Alberto ha dado una, una panorámica muy rápida, muy completa, le da un poco tiempo de, de lo que está pasando con, eh, con la inversión de China, con la injerencia China en la región y no solo en la región, sino también a nivel planetario. La verdad es que eh, se nos presentó esta, esta relación con China como una relación distinta, sin condicionamientos, cuando realmente los préstamos son préstamos de ma mayores intereses, cuando, eh, como dijo Alberto, se, eh, se condiciona o se paga con petróleo, eh, que era algo, algo nuevo y que nos ata a muchos años de comprometer el petróleo para la China, eh, y que vamos identificando como eh, realmente un capitalismo puro y duro. No es algo distinto incluso estamos justamente, la China entra en el tema esto de los tratados de libre comercio que eh, el Perú firmó hace más de 10 años, ¿no? entonces no es algo diferente, no es algo nuevo, no vienen a salvar el planeta, sino que es parte de, eh, de este modelo capitalista acumulador que eh, lidera ahora la China. Eh, vamos a, eh, en este contexto vamos a dar la palabra a Liliana Buitrago de, de, de Venezuela eh, para que nos cuente qué ha pasado en, en Venezuela con eh, esta relación con China que entendemos que es muy estrecha, y eh, que nos puedes contar también algo sobre el caso que tú investigaste en relación al desarrollo estratégico del arco minero del Orinoco. Eh, no sé si puedes ponerte la cámara, Juliana, para poder verte. O pues, si estás ahí todavía. Ah, bueno, dice que eh, está en otra reunión, eh, y bueno, que nos avise, nos avise cuando, cuando se vuelva a conectar, cuando pueda conectarse. Entonces, hablemos de Colombia. Andrea, cuéntanos, cómo, ¿cuál es el caso de, la invers de las inversiones de Colombia? Eh, tú, eh, además de dar esta visión de la injerencia de China en Colombia, eh, has investigado el caso del bloque petrolero Ombú y del bloque ya los 69 para que nos cuentes los principales hallazgos también. Bienvenida. Gracias y buenos días compañeros. Compañeras, efectivamente para celebrar el, el Congreso es un logro bastante importante sobre todo en este contexto actual de disputa por los sentidos mismos de la cuestión ambiental ya que hoy en día pues, todo el mundo es ambientalista, entonces hay que mirar realmente de qué lado nos ponemos y cómo entendemos esta, esta situación. Eh, yo quería iniciar también haciendo unas salvedades frente a la relación de Colombia con China y eh, está más ligada a asuntos geopolíticos. Pues... No sé, se está escuchando, creo que se Colombia cerró. ha sido conocida latinoamericana México, y México. Ay, discúlpame, es que yo vivo en zona rural y me aparece que el internet es inestable, entonces voy a apagar la cámara, que de pronto es por, okay. por la calidad de conexión del internet. Ok. Eh, bueno, yo inicialmente entonces quería destacar que las relaciones políticas y comerciales de Colombia han estado más asociadas con Estados Unidos, pues es el principal socio comercial, el 37% de las importaciones colombianas, digamos, provienen de allá, el 35% de las exportaciones. Y en esa medida, si comparamos con países como Venezuela, como Perú, como Ecuador, la presencia china no resulta tan fuerte como en otros países de la subregión. Sin embargo, una presencia, digamos, minoritaria, no quita la agresividad de sus acciones, que pueden encontrar, encontrar patrones también al comparar con otros países de la región. Si nosotros vemos, por ejemplo, Colombia, hasta el año pasado al menos, no tenía préstamo con ningún banco político de China, ni con el Banco de Desarrollo, ni con el Banco de Exportaciones, Importaciones China. Tampoco eh, tenía muchos préstamos con los bancos políticos chinos, apenas tenía tres préstamos. Estos vemos que se han centrado en Venezuela, en Ecuador, en Argentina y en Brasil. Pero lo que podemos rastrear más fácil en Colombia es el asunto de las inversiones como tal. Inversiones que están asociadas fundamentalmente y siguiendo la división internacional internacional del trabajo, adivinen, al sector primario, es decir, al sector extractivo. Entonces hay distintas empresas de capital chino o bancos chinos que tienen inversiones, pues no, no bonos, no préstamos, en distintos proyectos de termoeléctricas, hidroeléctricos, en el plan maestro, por ejemplo, de aprovechamiento del río Magdalena, es una intervención muy agresiva sobre el río y sobre todo en muchos bloques petroleros y en bloques eh, también mineros en menor medida la clasificación de esto la pueden encontrar en el informe no sé si ese informe ya está subido Aurora luego me confirmas pero nosotros nos centramos en dos para mirar un poco esta tipificación uno como bien indicaba Aurora es el caso de Robar eh, una petrolera que está compuesta, bueno, que es filial de Sinopec, una empresa china, y que tiene un capital minoritario también de proveniencia india, con la petrolera ONGC. Lo que ha ocurrido con este caso ha resultado paradigmático y un poco triste, en trabas a la participación y a la democracia, porque recuerden que Colombia en el 2017 vivió, voy a intentar poner la cámara un momento, Ayer me funcionó bien en el panel de TLC. Um, si no funciona, me dicen. Um, Colombia vivió una euforia preciosa en el 2017, donde los pueblos encontraron una herramienta vinculante para hacer prevalecer su voluntad frente a proyectos extractivos en sus territorios, las consultas populares. En ese año se realizaron nueve consultas, perdón, se realizaron siete consultas asociadas a proyectos petroleros, a proyectos mineros y a un proyecto hidroeléctrico. Todas las consultas populares que se hicieron a los habitantes de los territorios donde se querían implantar estos proyectos fueron con unos resultados negativos de manera avasalladora. El 95% mínimo de los votos decían no queremos que estas empresas vengan acá a quitarnos los suelos, a quitarnos las aguas, a enfermarnos Yo pude estar en dos y realmente era algo sobrecogedor, porque es de las pocas veces donde uno siente, ganamos, nos están escuchando. Y eso evidentemente a un Estado también asociado a la petrodependencia, pues nos le gustó mucho. Y distintas agencias estatales o gremiales intentaron frenar las consultas. La Agencia Nacional de Minería, la Asociación Colombiana de Ingenieros, eh, de petróleos, el Ministerio de Hacienda, etcétera, Pero finalmente quien lo logró fue esta empresa de capital chino con una demanda que impuso al Estado colombiano en 2017 y que básicamente ganó y limitó entonces las consultas populares en el país que ya no se pudieron seguir haciendo y eh, lo que se dictaminó es que se debía avanzar en unos mecanismos de concurrencia entre la nación y el Estado. Es decir, entre el nivel central y el nivel eh, local de las entidades estatales. Eso fue un logro no solo para Manzarrobar, sino también para todas las empresas que se estaban viendo amenazadas por esto, que ya eran 54 consultas en el país las que estaban avanzando. Era un claro momento donde el país estaba diciendo no queremos extractivismo, no queremos decisiones sobre nosotros sin nosotros. Pero por las acciones de Manzarrobar, pues estas limitaciones a la democracia y a la participación efectiva y afectiva se hicieron reales. Más aún, en estos momentos, Manzarrobar, que sí se logró realizar la consulta popular en el municipio de Cumaral, en el Meta, Está nuevamente intentando entrar al territorio, desconociendo los resultados de la consulta y desconociendo la voluntad popular. Para esto está recurriendo nuevamente la empresa este año. En estos momentos están con unas campañas muy agresivas a distintas tácticas legales, a tácticas también como de responsabilidad social empresarial, que sabemos que son estos chantajes corporativos, como la creación de huertas familiares, entre otros asuntos pero la comunidad cumaraleña insiste en que no quiere la presencia de esta empresa, que sabe les va a afectar sus, sus aguas, les va a afectar sus paisajes, porque ya en esta zona de Colombia, ubicada en los llanos orientales, tienen experiencias muy cercanas de explotación petrolera que no les ha dejado nada. Y el otro caso que nosotros ubicamos es el de eh, la empresa Emerald Energy, Energy perdón, que es filial de Sinochem. Emerald Energy, ¿por qué se ha caracterizado? Por decir, oigan, esta Amazonía colombiana tiene mucho petróleo que casi nadie ha sacado. Entonces, el único bloque que no so, bueno, en el Caquetá, el único bloque que hay en el departamento del Caquetá activo es un bloque de esta empresa, eh, de Emerald Energy. Es un bloque, se llama el bloque On Boom. Este bloque realmente ha generado muchísimos inconvenientes también para sus habitantes por contaminación con metales pesados, como ha podido eh, demostrar también distintas acciones jurídicas, como ha reconocido el Estado mismo. Eh, ha tenido unas sanciones pírricas por esto, pero al menos en lo simbólico queda reconocido los daños que ha hecho la empresa en el territorio que eh, más allá de la contaminación por metales pesados, pasan también por el desconocimiento de otras disposiciones en una zona de la Amazonía que ya está bastante degradada. Entonces ha habido también una pérdida de selvas bastante considerable en esa zona y no se conoce muy bien tampoco cómo es el manejo que le han dado a todas las emisiones de material particulado. Pero lo más preocupante de la empresa es que quiere construir el bloque petrolero más grande de la Amazonía colombiana, que lastimosamente ya cuenta con licencia ambiental, y es el bloque eh, que se llama El Nogal. Esto afectaría casi la mitad del departamento del Caquetá, uno de los seis departamentos eminentemente amazónicos, y es un proceso que se ha hecho desconociendo muchísimos factores, como el endemismo de distintas especies eh, de la zona, eh, allá está uno de los primates, por ejemplo, más amenazados del país, han indicado también que no hay presencia de comunidades indígenas y las comunidades indígenas asentadas en la zona de influencia han salido a decir, oiga, pues estamos acá. Eh, se han hecho distintas audiencias públicas, movilizaciones, manifestando el rechazo a lo que se siente es una pérdida y una captura del departamento por parte de una empresa que como vemos pues es de capital chino y sin embargo el gobierno colombiano le otorgó la licencia a pesar de conocer muchísimas irregularidades en el proceso y de hacer muchas solicitudes de cambio eh, y adicional a esto solo quería mencionar un caso rápidamente que aunque no está en el informe ustedes quizás hayan escuchado y es el de la represa de Hidroituango. Eh, Hidroituango es el mayor proyecto hidroeléctrico del país, se dice que podría generar el 16% de la energía colombiana, lo que no nos dicen es que es energía que no se necesita, que ya está cubierta la demanda, pero es un proyecto que desde que se concibió en los años 60 se vio que, era, que tenía, por decir eufemismos, unos desafíos geológicos eh, tremendos. Sin embargo, el proyecto se adelantó en una zona, además de conflicto, en una zona donde se calcula que fueron desaparecidas en la zona del embalse más de 2.000 personas y eh, fue financiado parcialmente por Capital Chino. El Banco de Desarrollo de China invirtió 50 millones en el proceso, 50 millones de dólares. Esto es algo que parece insignificante para un proyecto cuyo costo sigue y sigue aumentando y está por el orden de 22 billones de dólares actualmente, pero de todas formas hay que destacar que tuvo una presencia de capital chino y que es un proyecto que aún hoy en día eh, no se sabe los impactos que pueda tener y ya han sido terribles. En el 2018 ocurrió algo que se llamó la contingencia de Hidroituango y que básicamente por negligencia y por hacer un proyecto que era inviable, hubo, hubo que inundar la casa de máquinas. El país literalmente estuvo en vilo varios días porque lo que iba a ocurrir es que la presa se iba a desbordar o las montañas se iban a desbordar y eso iba a desencadenar la peor tragedia que haya vivido en la historia colombiana. Eh, los geólogos y las personas que conocen esta zona bien, dicen que este riesgo no está aún descartado y que la, el peligro no es si se van a venir las montañas, ni siquiera el muro de la represa, sino cuándo se van a venir y esto puede dejar afectadas a cientos de miles de personas, sin contar también con los impactos ecológicos tan fuertes que tiene esta zona. Y aunque el principal financiamiento proviene del BID, Tampoco podemos olvidar que esos 50 millones de dólares son del Banco Popular Chile. Eh, muchísimas gracias. Gracias, Andrea, eh, por esta panorámica, digamos, de lo que eh, ha sido la inversión y está haciendo la inversión china en, en Colombia. Eh, este, la tragedia de Tuango es, es un ejemplo, digamos, de los peligros que igual... Nos pasa, tenemos ahora en el Ecuador con, la, la, la, eh, con el proyecto Mirador y eh, tenemos aquí a Carolina Viola, precisamente que nos va a hablar sobre eh, cómo qué ha pasado con la inversión en, China en el Ecuador, con los principales proyectos que ahora están operando en el área minera y también eh, en el área de los proyectos hidroeléctricos, como en el proyecto de la represa en Poca con los Gracias por venir, Carolina. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Efectivamente, este, eh, mi intención es presentar un poco ¿no? el alcance que ha tenido el tema de la inversión china en el Ecuador y la deuda que ya va dejando este, rastros y huellas profundas tanto en el territorio como en los cuerpos de las poblaciones que habitan en las zonas de influencia de los movimientos chinos. Eh, es importante señalar, como, como decía Alberto al principio, que eh, desde 2009 el Ecuador ha recibido muchísimos recursos este, por parte de China. Y estas inversiones, eh, si bien se planteaban como inversiones que iban a apoyar el proceso de desarrollo, los cambios de las matrices productivas energéticas, en realidad lo que, eh, lo que se enfocaron en el desarrollo de la infraestructura extractiva, que eh, ha terminado con organizar el modelo de despojo implícito en el modelo de extracción. Eh, en el caso del Ecuador hay muchos proyectos chinos, eh, tal vez por clínico y también porque son muy emblemáticos, que no voy a concentrar principalmente en el tema de hidroeléctrica, por todo Sinclair. Y, eh, y en la segunda ronda, si tenemos más tiempo, tal vez poder es, profundizar un poquito en el tema también de mirado. ¿no? Eh, los proyectos de inversión china en el Ecuador se concentran principalmente en el área hidroeléctrica, en el área del petróleo y en el área, en el área este, minera. Eh, en el caso, en el caso, de, en el caso de, de la minería, los principales proyectos son eh, el de Río Blanco y el eh, de Mirador eh, en, en el sur del Ecuador. En el caso de las hidroeléctricas tenemos el caso de Duacho Pilatón y el caso del Coca-Cola Sinclair, que es muy importante porque nos permite de verdad ver cómo estas deudas se cristalizan ¿no? en supuestos desastres naturales que en realidad, eh, como decíamos en el primer día del Congreso, donde no, el Tribunal de Desastres, más que desastres naturales, son desastres naturalizados, políticamente naturalizados, donde eh, eh, era claro ¿no? que, eh, que las inversiones tenían muchos riesgos, sin embargo el Estado decidió pasar por encima de los riesgos y de alguna manera eh, decidió de forma deliberada sacrificar a los territorios de los pueblos que habitaban en estas zonas. En Entonces, eh, el caso de estos resultados similares es temático porque además cuando comienzan a construirlo se lo cataloga como un proyecto estratégico y se lo cataloga un proyecto estratégico y además vital para el cambio de energía energética del país entonces era un proyecto que en teoría iba a permitir, iba a permitir superar el tema de la matriz fósil sin embargo el proyecto nace manchado de petróleo al momento que en primer lugar, eh, se utiliza la fórmula de, eh, del pago por petróleo, ¿no? O sea, se utiliza el tema de la deuda de, de la compra-venta anticipada de petróleo para financiar al menos alrededor del 20% del proyecto, ¿no? El proyecto cuesta alrededor de 1.600 millones de dólares, que son entregados por el Exim Bank de China a una empresa estatal china, que es la Sinuetro, que se encarga de la construcción del proyecto con una modalidad muy particular que utilizan, eh, que utilizan las empresas chinas, que es la modalidad de contrato de llave. El contrato llave en mano implica que la empresa china tiene total discrecionalidad en todo el proceso de construcción, de contratación durante toda la fase de construcción del proyecto. Al final del proyecto se entrega la llave del proyecto funcionando en el estado ecuatoriano, por eso que se le denomina proyecto de llave en mano. Eh, esto se justifica porque eh, en teoría es una obra de gran ingeniería, pero también con ciertos problemas que tiene que ver con la pérdida de capacidad del Estado de fiscalizar los procesos y además eh, una pérdida de control de las cadenas de valor que son las que eh, permiten comprar los usos para la el eléctrica. Esto significó que en el caso del Cosco Sinclair hasta los tornillos se traían desde China porque, eh, porque las cadenas este, de suministro que utilizaba la empresa Sino -hidro, conectaban directamente con, eh, con las empresas eh, en China. El proyecto, si bien al principio nace en una situación de relativo consenso con la población, cuando nosotros, nosotros hemos hecho un seguimiento desde el año 2014, entonces hemos podido ver cómo ha ido evolucionando, tanto la percepción de la gente como el territorio, ¿no? A la parte que la infraestructura se ha ido territorializando y ha ido generando una serie de impactos. Entonces, en un principio, pues la gente apoyaba, en eh, buena medida el proyecto, considerar el proyecto se vendía como un proyecto ecológicamente sostenible, con poca afectación eh, a, a tierras a tierras y cultivadas. Eh, sin embargo, después de, después de la primera vez que nosotros corrimos la encuesta en el 2014, cuando la gente nos, nos señalaba que el pues, bueno, al menos un 60% apoyaban el proyecto, eso fue cambiando rápidamente. En el 2017 ya era el 40, y en eh, la última medición que hicimos a finales del 2021, alrededor del 70% de la gente consideraba que la decisión de haber construido este proyecto había sido una muy mala decisión. Eh, bueno, las promesas sobre, sobre mejorar mejora la economía eh, tal vez se mantienen de forma relativa durante unos años, no, aquí, eh, tenemos más trabajadores en la zona, ¿no? que de alguna manera dinamiza el comercio, pero eso va a ir calando rápidamente, man mano, los trabajadores van a ir este, terminando ¿no? su, su labor y van a ir saliendo del territorio quedándose en el sectorio una serie de deudas no contraídas por la gente ante la promesa de que iban a poder desarrollarse también, claro, todos los hoteles se construyen en tiendas de abasto y otro tipo de servicios para dar servicios a los trabajadores, como todo Sinclair eh, no son sostenibles en el tiempo y entonces la gente queda profundamente endeudada, lo que genera eh, procesos de migración masiva, abandono de, de la de las familias. Entonces en el 2017, cuando pues, el proyecto termina, a diferencia del 2014, cuando se le iría mucha gente en el territorio, nosotros pues, vemos un proceso de vaciamiento, muchas casas vacías y mucha gente que nos contaba estos relatos, ¿no? de estas deudas que estarían contraídas muchas veces con el Estado y que eran impagables ahí en ese momento. Sin embargo, eh, los daños eh, eran muy, iban a ser mucho mayores no nos esperábamos. Que iba a pasar esto, pero en 2020 eh, la cascada de San Rafael, la, la cascada de San Rafael era uno de, era el, el atractivo turístico más importante de la zona, una cascada hermosísima de 170 metros de altura que desaparece. Desaparece eh, porque eh, según eh, según eh, la información oficial, porque es un desastre natural. Sin embargo eh, es sospechoso que el desastre natural ocurra justamente después de que comienza a operar una lluvia eléctrica que implica un manejo eh, de, de apertura y cierre de las compuertas, que cambia eh, de manera abrupta el caudal del río en diferentes momentos, ¿no? y que ya había generado un daño en la estructura de la jacada de San Rafael en el 2016, que no está perdida. Y en el 2016 se rompe uno de los, de los saltos, porque la jacada tenía dos saltos, y eso se rompe en un proceso de limpieza de la hidroeléctrica cuando se abre la compuerta eso significa que ya eh, había se había constatado que ya se había generado un daño en la infraestructura de la cascada lo más probable es que el, el colapso haya estado sea relacionado con esta con esta una vez que colapsa la, la cascada de san Rafael, va a empezar un proceso muy violento de erosión regresiva eh, que no ha sucedido en ningún lugar del mundo en los lugares donde ha habido proceso de erosión regresiva como en japón se habla de un avance de dos kilómetros eh, hacia atrás, ¿no? En el alrededor de dos años, en el caso del Ecuador, avanzó dos kilómetros en dos años. Eh, pasa, por lo tanto, es un proceso muy, muy lento de erosión que ha ido comiéndose la montaña y toda la infraestructura que está ahí, ¿no? Esta es una zona que viene sacrificada para la extracción de petróleo desde mucho tiempo, ¿no? Y por lo tanto, por ahí cruzaba la carretera que conectaba el agua agrio con Quito y después con Puerto Balao, y además los dos oleoductos del país, ¿no? Que se han visto afectados también por el avance de la erosión regresiva, ¿no? Hasta el momento, eh, en este momento no hay carretera de conexión con el agua agrio, eso significa que la gente ha perdido la conectividad con la otra parte, eh, no tienen acceso a sus fincas, y se han porque se han quedado del otro lado del socabón, ¿no? Y hay que cruzar el socabón a pie, lo cual eh, no es nada fácil. Mis estudiantes lo hicieron conmigo hace unas semanas que están aquí y viven durísimo, con ¿no? media de caminata por la montaña, subiendo y bajando, ¿no? Para poder llegar al otro lado. Entonces, pensando en qué pasa cuando hay una emergencia, qué pasa cuando alguien tiene que ir a hospital, o sea, la situación es muy difícil. ¿no? Eh, además... Si nosotros pensamos esto también en términos de infraestructura estatal, ¿no? vemos que esta lógica del Estado de aceptar estos riesgos, ¿no? que son cada vez más grandes, porque es un territorio donde ya ha habido desastres. ligados ligados a el, el, la, el, la, el, el hecho de que hay muchos sismos, muchos, muchos, muchos, ¿no? hay un importante que está activo. ¿no? Eh, en el 87 hubo un terremoto ahí, que de una serie de islámicos que mataron alrededor de mil personas en esa zona. Y, eh, y en ese momento, los estudios habían dicho que, eh, y curioso, nos decían, aquí había una hidroeléctrica planificada, menos mal que la hidroeléctrica no se construyó. Sin embargo, el año no después se construyó. Entonces, ahí están los comentarios y ahí están que, en realidad, había información sobre el hecho de que el territorio tal vez no era más adecuado para construir una infraestructura de sus eh, Hasta el momento, la carretera ha tenido que ser, eh, que se han construido siete variantes en la carretera significa una cantidad de recursos enormes y la última variante que colapsó ya no se puede volver a reconstruir y pues actualmente hay un hueco ahí, entre, en una carretera que era en 90 alrededor de 120 kilómetros aquí. Ahora también el tema de los conductos, ¿no? En el año 2020, después de cuando comienza el proceso de erosión, ¿no? Eh, las, las empresas que gestionan los conductos, el ecuador el, el caso del SOTE y eh, el socios CP, el minero privado, eh, no tomaron las medidas que posiblemente deberían haber tomado y esperaron a que la montaña rompiera los tubos para después decir que había ocurrido otra vez otro desastre. La ruptura de los tubos y de, una situación de contaminación brutal que fue a llegar justo a las rodillas de las comunidades que se encuentran aguas abajo del río, porque a todas las comunidades indígenas, que viven directamente de la contaminación del río. En el 2021 el sol tuvo otra ruptura, esta vez por otro desastre natural que se le cayó la montaña encima. Pero resulta que los desastres naturales ocurren siempre en el mismo lugar. En el 87 el deslave es en Piedras finas eh, En el 2019 el deslave, perdón, en el 2020 San Rafael, la caída de la carretera en el mismo sector de caída de las Pinas y los dos, eh, las dos rupturas de los diodos han sido en el mismo sector. Por lo tanto... Eh, es difícil eh, pensar que eh, son desastres naturales cuando eh, sistemáticamente suceden estos hechos ¿no? que refigen y que, eh, que, que al menos eh, ya, ya llega al Estado a tomar algún, algún, algún mínimo de precaución ¿no? en relación a lo que sucede. Y de con último tema, es importante señalar que la hidroeléctrica... Se construye, eh, si bien el Ecuador en ese momento tenía problemas este, de, de suministro energético, ¿no? tenía, este, tenía eh, recortes de energía en ese, en ese tiempo, eh, hubiera sido posible también generar esa demanda, o sea, cubrir esa demanda con otro tipo de proyectos. ¿no? Al momento, el eh, no propio SIMPER cubre el 30% de la demanda nacional de energía, pero esto se limita solo a los momentos de hora de pico de porque no puede producir los movimientos megavatios que prometía promedian durante todo el tiempo. Los producen básicamente a las 2 de la tarde y a las 7 de la tarde a la hora de la novena de 1750. ¿no? Eh, entonces, claro, eh, iba principalmente hacia aquí, ¿no? Hacia Quito y hacia o sea, ciertos proyectos extractivos fundamentales y ese proyecto de la ampliación de la energía, activa como el los... de Actualmente, el Código Sinclair suministra la energía a las tecnologías que están operando en el Um, paradójicamente, la población en la zona no tiene energía eléctrica de forma permanente. En la última encuesta que nosotros corrimos en de noviembre del 2021, el 47% de la población decía que no tenía acceso o que, la, o, que la, o que no tenía acceso a la energía o que la energía era intermitente. Por lo tanto, no se puede entender cómo en el lugar donde se desarrolla un infraestructura de estas características, en teoría para los beneficio de los ecuatorianos, los ecuatorianos no tienen acceso a la energía eso nos lleva a pensar que la inversión tan grande se pensó para eh, otros fines, y esos fines son seguramente la presión de las frontera sí, sí. pero quisiera hablar tan rápido como tú pero hablar tanto poco tiempo que investigado mucho. Eh, según esta investigación en la última década el 6% de los préstamos chinos de Ecuador se destinaron a siete proyectos hidroeléctricos y eh, en eh, Alberto mencionó la auditoría de la deuda. Nosotros, eh, uno de los hallazgos en la auditoría de la deuda externa fue que en muchos de estos proyectos hidroeléctricos eh, se hacen sin que el país necesite realmente los proyectos, sino que el negocio está en el, en el entrenamiento, está en la construcción, está en la producción de los insumos, o sea, es del negocio redondo, digamos, ¿no? Sin que se necesite en muchos casos proyectos eh, o, o, en el caso de las tenemos una sobreproducción producción de energía hidroeléctrica que está desperdiciada, no, no era necesario construir tantos proyectos. En todo caso, eh, Liliana está ya conectada. Ahora sí, Liliana, te escuchamos. Cuéntanos la situación y la relación de Venezuela con China eh, y el caso del de arco minero del Orinoco. Ojalá puedas conectar eh, tu cámara para, para poder verte. Sí. Está silenciada. Sí. Está silenciada. Muy bien. No Hola, eres? muy buenas. Hola, muy sí. ¿Y sí. ya cómo está? que no haya podido conectarme antes, eh, pero bueno he podido escuchar este, la presentación reciente de eh, las compañeras que están el día de hoy en el panel. Muchas gracias por por invitarnos, sí, en esta eh, para poder presentar un poco, muy brevemente, no eh, lo que estuvimos haciendo en el marco del levantamiento de estos informes alrededor de las relaciones. Eh, sino venezolana sino ecuatorianas sino colombiana etcétera ¿no? eh, Bueno en relación a venezuela para ser este, concisa debo decir que esto no es una relación nueva ni reciente realmente tiene tiempo como pero pero pero ha sido muy intensa sí eh, y pone sobre la mesa la eh, tensión entre justicia social y justicia ecológica con mucha fuerza. Porque el discurso, la relación sino venezolana ha estado marcada por, por alabanza, por lo positivo que ha sido para, eh, digamos, todo el desarrollo y construcción del petroestado ¿no? en los gobiernos recientes y el, el poder saldar la deuda social. Pero, como dice el informe, ¿no? eh, y que está expresado además en, o basado en informes previos que venimos haciendo desde el año 2019 en el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, ha sido una relación marcada por una gran deuda ecológica, o que ha dejado una gran deuda ecológica, ¿no? Al igual que lo señala la literatura alrededor de las relaciones de China con la región, con Latinoamérica, pero también con África, en lo que John C. landing de China, es decir, eh, la transición hegemónica de Estados Unidos a China se ha dado para la región latinoamericana y para África también de una manera mucho más suave ¿no? Eh, en, en relación eh, o comparado con otras relaciones sin embargo han reproducido eh, relaciones de dependencia y este, tiene características también coloniales voy un poco a describir lo que ha ocurrido en Venezuela con por ejemplo el caso de la zona de desarrollo estratégica, estratégico Arco Minero del Orinoco que es una zona de desarrollo estratégico que compromete el 12% del territorio nacional y ya ustedes saben que Venezuela es bastante grande, mucho más grande que algunos países, no es una extensión de 111.843 kilómetros cuadrados inicialmente, que no ha sido desarrollada a plenitud en eh, estrategia de cooptación de la minería ilegal y del flujo de la minería ilegal y apañado o encubierto por una serie de, de normativas, leyes, una flexibilización normativa muy grande eh, que la hace realmente difusa, una, una política muy difusa. No hay mucha información. La inversión es imprecisa, se confunde por ello con la minería ilegal. Es, hay mucho problema de conexión. Tal vez si sí puedes apagar tu cámara para mejorar la transmisión, la conexión. ¿Ves? Yo les digo. Bueno, podemos, mientras tanto, hacer un pequeño aporte aquí en el sentido de eh, oír a ustedes qué impresiones tienen, qué actitudes, cómo van viendo esta... Ah, eh, no, es que por eso... Va, Loan. Eh, unas dos, tres intervenciones eh, para que lo haya presente la parte que una visión más amplia de la expansión del espíritu. Sin animales. Yo quisiera decir a después me interesa la información, por favor, sabe que el de de manera detallada es la información que necesitan los líderes. Porque allá eh, se hace creer al pueblo del que la casa de mi mamá es hecha con el virus. Pero se supone que es un niño de chino ese discurso, que sirvió para reconstruir el país y todo eso, ha ganado mucho. Entonces la gente acepta cualquier capital chino, sin no, claro, necesidad, en la zona de Shuar, dan clases de chino en las escuelas. O sea, ellos están leyendo prácticamente a las y a las emociones del pueblo Shuar. Es súper peligroso. Algo que hicieron porque, porque no hicieron otro mí, porque uno quiere aprender el inglés. Se Entonces... Los intereses de información que llega a la casa. Que sea en el Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Sí. La situación sí. sí. tiene en Amazonía, la ¿no? Las la comunidades del milenio, las ciudades del milenio, fueron destruidas están votadas ahora ¿no? en muchos de los proyectos. y ya está conectada? No sirve nada. Almirante. Cortada la conexión sí, sí, sí. ah también llamándole con whatsapp sí, sí, sí. aquí por el teléfono hola a... ¿Mejor? ah sí. no se te escuchaba hicimos un corte eh, continúa por favor Ojalá se pueda. Apaga la cámara, ve si es que mejora la conexión. Eso. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha mejor? Sí. sí. Bueno, gracias. Bueno, venía un poco expresándoles, no sé hasta dónde pudieron escucharme, pero bueno, la, la gran extensión del proyecto en primer lugar, que hay presencia de empresas chinas, sí, es uno de los inversores, pero que es administrado por una empresa militar, puntualmente. Esta es una de, la, de las estrategias, ¿no? Eh, digamos, que, que, que ha encontrado el gobierno nacional para poder eh, diversificar el extractivismo como país rentista petrolero ha buscado la diversificación ante la caída de los precios del petróleo y la fuerte crisis reciente en Venezuela de esto habla un poco ese informe pero además también de que esta política ha tenido eh, muchísimos impactos afectando eh, áreas en regímenes especiales de protección, monumentos naturales uh -huh. reservas forestales reservas hídricas, entre muchas otras. ¿no? Ahora bien, el mecanismo principal que predomina en la relación sino-venezolana no es la inversión directa, sino el mecanismo de préstamo. O sea, China es el principal creador de nuestra deuda externa y en este momento se está cancelando esa deuda con naturaleza, un poco es lo que expresa también el informe en términos de cifra y las estrategias que se han implementado eh, desde el estado venezolano para lograr cumplir con estos acuerdos de la relación sino venezolana han estado centradas fundamentalmente ¿sí? en, en, en este en mecanismo de endeudamiento progresivos eh, que son neocoloniales y que tienen que ver con inversiones masivas, con alto endeudamiento, eh, promoción de acuerdo, de acuerdo que posiciona las mercancías que produce China eh, en este digamos toda nuestra economía, ¿no? digamos la venta de todas estas mercancías chinas de cambio de naturaleza, también presión para hacer reformas y flexibilizar este las diversas leyes que se tienen como lo que le eh, como la reciente ley de zonas económicas especiales que se han instalado, ¿sí? que ya eh, existe como proyecto aprobado y que lo que hace es favorecer el desarrollo de inversión de fuentes extranjeras con aranceles laxos, desregulaciones laborales, desprotección sobre la naturaleza, ¿no? entre otros que reportamos en todos estos informes que le hemos comentado. Eh, digamos que que además eh, preocupa sí, eh, muchísimo eh, en términos de, de que estas medidas generan otros impactos sociales, influyen por supuesto en, en la profunda des desindustrialización del país que está en este momento en una fuerte eh, crisis eh, económica. Eh, pero, eh, eh, por ejemplo... En, en nosotros estamos en este momento pasando por una crisis de migraciones forzadas muy seria, muy fuerte, en donde hay muchísimo más de 5 millones de venezolanos y venezolanas migrantes y refugiadas, ¿no? Eh, y el, y, y, y, y la, la depresión, la gran depresión económica en la que nos encontramos contribuye a todo esto y en ello las relaciones económicas sino-venezolanas son fundamentales porque seguimos atados a una deuda eh, colonial muy fuerte, eh, deuda por naturaleza, ¿no? Eh, a pesar de, de que esta relación es muy, muy fuerte, eh, ha estado estancada luego, diríamos, de 2015, 2016, eh, no ha sido tan, tan, tan intensa en términos de la esperanza que había, por ejemplo, de la reactivación de la industria petrolera de manos de la relación sino-venezolana, este, más sin embargo, la, ante las recientes declaraciones de China de revertir su política, o, eh, sí, de, de, de, de hacia el cero neto que quería conseguir para el año 2060, ha hecho unas declaraciones recientes en términos de eh, colocar sobre la mesa la prioridad de la securitización eh, de la política energética china, en donde hasta que no sean seguras las energías renovables no van a dejar de, de, producir, ni de, ni de, de producir ni de generar emisiones, ¿no? eh, a la vez que pues, buscan consolidarse como uno de los principales. Este, eh, eh, promo eh, bueno, fabric fábricas, ¿no? de fabricadores de este, tecnologías para el mercado verde. Eh, sentimos que este, estos nuevos anuncios, estas nuevas acciones, eh, influirán definitivamente en la política de reactivación del sector petrolero y de producción eh, de carbón y de, otros, este, de otras materias primas necesarias por supuesto, para sostener energéticamente la actividad de China, dada lo, lo, lo imbricada y lo cercana que es la relación sino-venezolana. Lo dejo por acá eh, y espero haber contribuido también un poco a las cosas que venían debatiendo en la mesa. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Realmente es impresionante pensar que el 12% de, del territorio venezolano eh, es un área de, de explotación, ¿no? Y estaba viendo en tu informe que ha habido en el 2020 un incremento de exportaciones a China, principalmente de hierro y oro. Y es muy importante porque tú planteas, también planteaba Alberto, toda esta nueva eh, eh, expansión, digamos, de las llamadas tecnologías alternativas entre comidas que eh, en, en la transición energética y en los acuerdos de cambio climático que finalmente son nuevas mercancías para el mercado, eh, para el capitalismo verde, eh, pero que no va a reducir las emisiones de carbono porque necesitan combustible fósil para su producción, explotación, más, más explotación minera, más, eh, más minerales también como el litio, y que, eh, y que a nivel de, del consumo y de la necesidad de China... Se está, eh, se, va, se está expandiendo peligrosamente, eh, gravemente, en nuestra región. Eh, les doy la palabra de Joan para que haga su presentación, con toda la información que él tiene y que ha venido eh, eh, investigando, digamos, y que va a compartir con nosotros. Bueno, yo quería decir primero que después de tres días de estar acá en este Congreso, no se da cuenta, yo me doy cuenta de la fuerza de la ecología política latinoamericana y con tanta gente que son más jóvenes como ocurre cuando uno se hace mayor, que ve mucha más gente joven alrededor por ejemplo, y ha y ya y que ha habido ya y aquí es jóvenes, relativamente jóvenes, que han entrado en este nuevo Terreno que nos había realmente pasado por alto, aunque era muy previsible que algo así ocurriera. La expansión económica china, que obviamente se basa en carbón, y en petróleo y en gas, como en todas partes ha ocurrido en las economías industriales, y que tiene estos aspectos exteriores a China. Pero yo quería también pensar que cuando hablamos de China, hemos de estudiar. China para adentro y junto con China para afuera. Digamos, ¿no? Hace un par de años publicamos en Teología Política, este número que lo enseño a los que están lejos de acá, y que eh, se llama Ecologías Políticas de China, conflictos ambientales y activismo en, en China, e impactos ambientales de las inversiones chinas en América Latina, pero fue como un inicio... En un fue redactado por gente de China que estaban en Barcelona, en la Universidad Autónoma, y la portada es un poema en chino muy emocionante, muy dolido, que tiene una traducción en la contraportada. Y eh, de esta manera he aprendido también, como tanta otra gente, algo sobre China, porque no me había dado cuenta en 50 o 60 años que debería haber empezado mucho antes a interesarme por China. Aquí se ha dicho, bueno, en estos tres días también la fuerza de la ecología política latinoamericana se basa en el estudio de muchos casos, han aparecido en tres días que llevamos, que sí, si, cientos de casos concretos. Y esta mañana, pues, Tuangó en, en Colombia y aquí en Sinclair. Y, y como hidroeléctricas, pero también las bambas. En, en, en, en, en, en Apurímac, ¿no? en Perú, que está en plena, otra vez, otra vez en plena efervescencia, porque se, se saca el cobre y se lleva en camiones hasta los puertos exportadores, que son 300 kilómetros, y van atravesando todas eh, las zonas de cultivo entrevivientes de, de muchísimas comunidades. Y donde las mamas es un caso típico en que China hace lo que una empresa anterior australiana no era capaz de hacer porque la gente protestaba. Bueno, mataron a bastante gente. Esto es en el sureste de Perú, ¿no es verdad? Es la segunda o tercera mina de, de cobre de latina, de, de, de, de las diez primeras del mundo, seguro. Y es un caso típico de lo que estamos hablando. En Perú ya había habido también yugán, se llamaba en la costa de que de definiría de hierro, es más antigua, también con muchos muertos y mucha violencia, porque la gente en Perú protesta bastante mm -hmm. contra lo que ahora llamamos el colonialismo y el racismo, que tiene, claro, 500 y pico de años, pero esto es, porque hay un libro de conflictos ambientales en Perú que explica los casi 100 casos de muertos en los últimos años. 10 años, con sus nombres y apellidos, cuántos años tenían, mujeres, hombres, de Raquel Neira, que está editado por Abriayada acá, a 500 metros de acá, ¿no? Raquel Neira, conflictos ambientales en Perú. Y donde ya aparecen las empresas chinas en Perú. O sea que es un tema general. Visto más, era así como. Para el mundo en general, eh, hace poco en el área de Justicia Ambiental, tenemos una colaborada, dos colaboradores chinos, una que vive en Europa y esta que vive en Europa está escribiendo una tesis doctoral sobre eh, inversiones eh, en, en centrales termoeléctricas de carbón fuera de China con capital chino. Y esto puede ser en Pakistán, puede ser en Indonesia, por ejemplo. Iba a haber en Jamaica para refinar eh, oxígeno, ¿no? para aluminio, que luego ha sido sustituida por gas. Y todo esto se da con carbón local. no Y si es en Jamaica, será carbón de Colombia, que está cerca. Y, va a ser, y todo esto muchas veces produce conflictos locales. ¿no? Si miran en Medellín, verán que en Indonesia en los últimos tres o cuatro semanas hemos puesto casos de minería de níquel para la industria verde, energía verde, con, con energía, como tú explicabas, de, de, de Sinclair luego va a Mirador para Sobre, pues lo mismo, pero allí más cerca, una central o dos, térmicas de carbón, entre las dos, en algunos lugares ya hasta 2.000 megavatios, para la minería de níquel para refinar el níquel y exportar el níquel ¿verdad? Para la energía verde se hace a costa de más energía, como le llamarían marrón, ¿no? carbón, petróleo y gas. Y con financiación china y con también de este tipo de llave en mano, es decir, con trabajadores chinos en, central, en lugares muy fértiles del norte de la isla de Java, son totalmente usados para la agricultura de arroz, con densidades quizá de 200 personas por kilómetro cuadrado. Esto es China hacia afuera, ¿verdad? Y luego China hacia adentro. Y luego, ¿cómo se relaciona China hacia adentro con China hacia afuera? China, como saben, tiene una gran expansión económica, y ha llegado ya hace unos años a 4.000 millones de toneladas de carbón al año. 4.000... 4 mil millones de toneladas. Si lo dividen por mil millones y algo de chinos, 1.300, da como 3 toneladas por persona y año de carbón. Bueno, es muchísimo, claro. Estados Unidos había llegado hasta mil millones, o sea que la población de Estados Unidos era más en proporción. Inglaterra antes de 1914, que era una economía de Europa del Norte, Rumania Bélgica. Esto es una economía de carbón y de mucha contaminación tenía este nivel, tres toneladas por persona, pero lo sustituyó por petróleo y por gas y nuclear. Pero eh, en, no va a haber una sustitución de carbón en el mundo. Lo que va a haber es un aumento del carbón en el mundo, porque la India está a mil millones de toneladas, es decir, cuatro veces menos que China, con una población similar y se está industrializando un carbón básicamente local del centro de China, expropiando a la gente que vive allí y también con mucha violencia, de importación de Australia también. Es decir, el carbón es, estamos viviendo en la era del carbón, del carbón fósil, porque aunque el porcentaje ha disminuido con todas las otras energías, en números absolutos continúa aumentando. La China ha anunciado el pico de las emisiones de, de CO2, ¿no? que, es, que es la quema del carbón y petróleo y gas, se produce dióxido de carbono, que para la atmósfera provoca el, el, el, el, el, el, el, el cambio climático, y también el pico, antes de esto, el pico de la extracción de carbón. Pero yo creo que bajo el año de la pandemia ahora está volviendo a subir y todavía quizás subirá un poco más, pero no mucho más ya. Pero lo que ocurre es, claro, el carbón, el petróleo y el gas se queman, cada año se queman, o cada mes, cada minuto, se están quemando para, para la economía, y por tanto, el minuto que viene, ya hace falta ir a por más. ¿verdad? O sea, que en lo que es Mongolia, en el norte de China, hay Mongolia exterior, que es independiente, Mongolia interior, que es una gran provincia de China. Y Shanxi, y estas provincias del norte de China, proporciona todo el carbón para mucha parte del carbón, de muchísimo carbón para la economía china y provocan también protestas locales por la minería, por el transporte, por la contaminación. Y hay en China una epidemia de ¿no? es ¿no? Que se llama, que se llama o sea, pulmón negro, parecido a la silicosis de la minería de carbón o transporte de carbón, del polvo del carbón, enfermedades inspiratorias, la que es más conocida. Y luego hay, hay millones de personas que padecen neumos, la pulmón, ¿no? Y que producen el estero. Entonces ya hay protestas, pero protestas más bien eh, suaves porque hay un régimen bastante controlador de, la, de las protestas, y por otro lado, porque realmente hay una especie de discurso general de la expansión económica de los primeros rápidos de inversión en China y de las la la, la, la, la grandes ciudades. En fin, sabe, yo creo que van a continuar en plena expansión interior durante bastante tiempo. Eh, las crisis económicas se dominan porque ahora es una economía no solamente capital privado, sino que el, el, el, el, el, el Estado tiene mucha importancia y por tanto van a continuar, pero no tienen otra solución que el carbón, petróleo y gas, añadir y de, lo, de, lo, ¿No es verdad? Pero no es una sustitución, ni en China ni en el mundo. No hay transición energética. Hay eh, añadido en no Yo digo al emisión por ese se confunde con adicción, que también da hay, ¿no? una adicción, una suma, una suma de energías a una cantidad de energía que continúa subiendo, mientras que sube todavía un poco la población mundial y que sube, se piensa que hay economías que tienen que crecer, aunque ya hemos crecido bastante, yo creo, en Europa en vez de a crecer, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, para ver la relación entre lo interior y lo exterior, Podemos recordar esto que hace muchísimo tiempo se explicaba al estudiar el imperialismo inglés, francés y luego el gringo de Estados Unidos, o por el español, no por el mercantilmente bastante, bueno, explotó la pata, todo así, todo, hizo todo lo que podía, pero por, por poco resultó. ¿no? El metabolismo de, de Castilla, digamos, que era igual antes de la conquista y después pasaba el oro de la planta por allí, hacia o sea, el norte de Europa y luego sirvía para la China o para las iglesias, ¿no? Para las jóvenes, para las iglesias. Era un consumo más bien suntuario que industrial. Pero hay una, una frase que resume las relaciones de, entre las economías, estas metropolitanas no imperialistas, y el resto del mundo, con dos frases. Una es que... Eh, el, el comercio sigue a la bandera de la conquista. Se llama Trade for flag no una frase en El comercio sigue a la bandera. Por ejemplo, que llegó Hernán Cortés, no solo con banderas, sino con una espada y una cruz. No, tenía dos manos, una, una cruz y la otra con una espada por un gran gráfico, de los otros, de los de los de los primero fue de dominio político, ¿verdad? el los de el dominio político ¿no? de dominio político muy vistoso, los de los de los de los de ¿no? los de que El de los de si no, no, tiene que el dominio político es consecuencia de que la India montaron la distancia de la compañía una muy la reina, los primos, todos eran valientes, digamos, los funcionarios, pero era una... Una compañía por acciones, ¿no? una compañía, una ¿no? sociedad de podríamos sí, decir, y esto fue la East India Company, y hubo también la East, East India, las ¿no? y también lo mismo en Indonesia, en, y, y, y en los dominios de Holanda, etcétera. Yo creo que China está siguiendo esta, esta máxima, ¿no? de que la. Un camino político va a seguir al comercio. Que es la, el flag Forest y Flag Forest también las deudas. ¿no? Primero, las mineras en parte no para hacer proyectos que luego permitan que haya más pobres, más níquel, más petróleo. O ¿no? sea, y todo esto se exporta y que una vez. Eh, y si no pagas las deudas, no sé cuál harán, porque están aprendiendo a su imperialización. ¿no? O sea, sí, bueno, en el año 12, la acción ecológica, o que de el espacio, creo, pero invadió o, ocupó realmente la embajada china aquí en Ecuador, en gran visión política de Ecuador. No sé cuánto tiempo estuvieron, tres o cuatro horas, sacó la policía. Y como explicaba, y estamos sentados allí protestando, protestando si va a ser era contra, inversiones, era la contribución verdad? Era la firma del primer contrato de minería, si va abierto el mirador. en que es como arrepentido. En marzo de 2012. Y entonces, hacer por febrero, porque en los libros de historia, digamos, económica, perdón. no sé si ecológica, porque. Fue o una cosa simbólica, pero eh, tuvo un título de inversión extranjera, pero no era como he dicho antes, no eran los conocidos Unidos o los europeos que llegaban, sino algo nuevo. ¿no? Y como he explicado, bueno, creo es que estamos sentadas y teníamos el retrato de Mao encima de nuestras cabeza de Mao Zedong revolucionario encima fin de nuestras cabezas y claro, quizá no sé si había alguna ex maoísta en, en el grupo de la ciudad de pero que esta paradoja es interesante de que se está haciendo con una mala conciencia, que no voy a decir china, decir cosas como estoy diciendo ahora, sería eh, una educación terrible y con diarrecimiento sentimos así. ¿Sí? ¿Sí? incómoda y pues a hablar de esto de un Nino, no, de artículos, pero no se puede discutir creo, cómo están haciendo el imperialismo chino. El imperialismo chino que sirve, alguien dijo, creo que fue la pantalla, dijo, porque hay una nueva división internacional del trabajo. Bueno, estas frases hechas que usamos muchas veces, y no es que el trabajo, hay una división internacional del trabajo claramente de la naturaleza. ¿no? Y no claro, no sé cómo llamarlo porque la naturaleza es una cosa que quizá no, no se puede poner al mismo nivel que el trabajo. Pero lo que se está dividiendo en el mundo, las ciudades siglos y las más, son los productos son extraídos de la naturaleza. ¿no? Entonces, incluso lo que se llama seguridad ambiental, el del carbono. Pero estamos visto aparte en la parte muy material exportaciones muy concretas de minerales no y Por tanto, nos tendríamos que hablar más bien, yo creo, de la división internacional de trabajo y de la actualización. Otra palabra que ha dicho, que tenemos que cambiar es acumulación de capital, porque quemar carbón y gas y petróleo, yo no sé cómo se puede hablar acumulación. O sea, acumulación y disipación o disip, estamos disipando energía y acumulando capital que no dura mucho tiempo físicamente no sé si sí. hay que ir reparando. incluso la catedral de instructor pues hay que ir arreglando de vez en cuando y todo ¿no? No sé. entonces habría que vigilar este vocabulario que bueno que en parte es marxista y también es otra cosa interesante y a China por dentro, el Partido Comunista Chino, como ven nosotros, se reúnen con el Nao y el Martillo, y tienen origen nazista, y una historia de 1919, y habla de lo que pasaba en la Revolución de Octubre, y la guerra del mar, la guerra de la guerra contra los japoneses, no y les invadieron, y al final el triunfo, y... Es, es un partido que ha cumplido hace poco, o es que Bueno, yo que he estado en China pocas veces, pero, pero me interesa, creo que les queda otra vez otros si O sea, que ya, ya, la monarquía británica, por ejemplo, o algo así, que parece igual mucho, pero no le he tanto. Pero claro, ni los ni lo no, no sabe nadie, cuánto va a Pero puede ser que por el lado de discusiones de marxismo ecológico, del metabolismo social, de la segunda contradicción del capitalismo en el de o así uno que se cree alguna escuela interna en, en China que sea como la economía marxista crítica, puede ser dentro del partido, incluso el partido hay discusiones. ¿no? Pero esto es una más bien una ilusión. La realidad de la retórica china, como saben, es la economía circular, es una broma, ¿no? Porque 4 mil millones de toneladas de carbón más que el sector comunitario, pensar cómo se va a articular. Es una economía entrópica, así como, como el modelo, mayor del mundo, de situación de energía en volumen, no, ¿no? por personas. También la civilización ecológica, que se estado discutiendo hace un tiempo, por ejemplo, China, que sabe es el 70 años o así, que estamos cansados de estudiar de la sociología ambiental y ver conflictos y cosas así. Ahora vamos a, mis mil años atrás, a estudiar ¿no? la civilización ecológica china y los textos antiguos que tienen. Pero yo creo que esto está bien como erudición, en fin, que lo digan así en sus discursos, es poder retórica ¿no? Esto es China desde dentro, ¿no? y también el carbón neto de los años 60, que se ha que europeo, porque se está añadiendo nueva energía fósil a todo el tiempo. ¿no? El carbón y no, pero más gas y más petróleo, obviamente. Si no, como para gente de no se ha inventado otra manera. Todo esto se puede estudiar con algunas revistas que se pueden encontrar bastante fácilmente. Una se llama Diálogo Chino, que es bastante independiente, una edición en castellano. Y otra, en América Latina, hay un grupo de gente que se llama Latinoamérica Sustentable, que tiene una oficina en Quito, que yo creo que fue fundada, o interviene Paulina Garzón, que es o ecuatoriana, como no he vivido en Estados Unidos mucho tiempo. Y busquen pues, no de ¿no? Diálogo Chino y Latinoamérica Sustentable. Entonces, bueno, se me ha dicho que quería decir para que haya más discusión. Los puntos, claves son este China, dentro hay bastantes escritos, caros sobre, sobre conflictos de la neumoniozis o con el plomo, ¿no? Contaminación de plomo, pandemia, en la en ingeniería de morales, ¿no? Esta empresa Xinhín, que no sé se ha llegado a pero que se va a convertir en... En otra, pues otra, yo quinto, en China, digamos ¿no? o sea, así, lo que sea en muchas partes del mundo, ¿sí? el plomo en este es un tema, porque siempre digo la contaminación de carbón, otro tema es las inundadoras de los sitios urbanos, sí. que por buena razón produjeron muchísima reacción en contra y algunos sitios han parado las inundadoras o las han mejorado, esto se de puede mejorar. ¿no? Y estos estudios son los tres tipos de conflictos más frecuentes en China hasta ahora. También hemos hablado de hidroeléctricas fuera de China, como acá, como Bolivia eh, Libia, ¿no? El Pala, el Chepe, que también bajan con 10.000 megavatios. Y, en fin, es una desgracia. ¿no? Y el suero hidro que está por todo el mundo. Están en nuestro área de 100.000. Cada vez que se actualiza se ve como hay más empresas chinas que van ocupando las ciudades principales fuera de China. Es otro aspecto del de, de chino, estudiar los nombres de las compañías. Pero internamente hay movimiento ecologista hay redes donde no son públicas, porque no se terminan, aunque hay estudiantes estos que no saben bajar, pero para el pueblo en general, digamos, hay otros, ¿no? Y aquí se ven, los periodistas son importantes, hay periodistas disidentes, ¿no? Sí, pero que disidentes, no disidentes, lo no los pusieron ni nada, los dejaron sin trabajo, ¿no? Y esto uh, ocurrió en el International de Paz. Y hay un libro que se llama... Activismo disciplinado de Ana Laura Wendel, que es una antropóloga que ha pasado años en China. Ana Laura Wendel, que es profesora de Noche, que es biografía de China, pero es una antropóloga limitada a China, ha pasado años que trabaja de campo Y en Soldados son urbanas. Los pensadores son urbanas pueblos, no muy grandes. Que se llama en chino, producido a que se llama, pueblos con cáncer, cáncer Y esto ha sido afectado por las dificultades pesadas. Y esto es como entonces, su, su eslogan de esta Unidos. El concepto principal es que hay un activismo arqueologista es más bien designado, destinado a perder, a hacer alguna mejora. También hay Defensa de perdón y libros, libro activismo de design Ana Lora Ana Design Activists la bueno, ¿no? también sobre el tipo de Sí, con el tiempo, si todo había que va <risa> <risa> <risa> la segunda guerra mundial, o la tercera y la cuarta, la primera empezó en 1492, ¿eh? En fin, aquí más o menos me he y me he dado cuatro palabras. Pero el actual, a mejor, de se ha últimamente, a pesar de esto, puede ser que surta en China, porque claro, mucha gente está en universidad, mucha gente puede estar haciendo doctorados en estudios en el mediterráneo, no pasa pasar como pasar aquí. Bueno, ¿no? la gente que viene a ser hacer, hacer, sin internado ahí. Algunos medios días y otros de que, que se convierten, si son jóvenes, su vida puede cambiar. ¿no? Yo creo que eso va a pasar. Ha muy interesante ver si surge un, un, un militarismo en China también para protestar de lo que China está haciendo no lo que en el mundo. Me parece muy probable, Que hay que apoyarlo y ayudarlo como se puede. Entonces, Gracias, Thomas. Realmente estamos con poco tiempo. Eh, André Echeverg, tenía otra reunión, se lo invitó ya. Eh, se está grabando, hay gente que está aquí en el Facebook. Eh, entonces vamos a que nos cierre, que no tenemos más que para desarrollar. Eh, primero quiero aclararles si alguien quiere decir algo para el equipo de Si hay alguien, podemos compartir. ¿Tiene una impresión? ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien que les haya quedado impresionado? No, no, yo solo así como compartir que bueno, acá en Ecuador, además de las neuroeléctricas, eh, Ecuador tiene un plan nacional de, la, de los recursos hídricos que lo hizo el consorcio chino que eh, se llama Chandia. Que es el, el, el consorcio, como así como si no hizo, es una empresa estatal en China que hizo pues, los diseños y la construcción también de las empresas de la que pues, empresa más grande, y también ha hecho una infraestructura eh, muy grande en China. Entonces, eh, esta empresa vino acá en Ecuador, y pues también hizo en otros países de América Latina, que solo podemos después. Pero hizo este plan nacional de la gestión integral de los recursos Esto le dio una información privilegiada a esta empresa de la China. Pues, eh, desde la Secretaría del Agua y las instituciones del gobierno se les dio a hacer abierto carta toda la información que tenían. Y con esta información, lo que eh, hicieron fue pues, eh, hacer una planificación ¿no? muy desde. Desde, o sea, desde el pensamiento chino ¿no? que por ejemplo que si se construye una represa no hay que hacer consultas no hay que hacer procesos participativos o sea, la represa se hace y las personas se tienen que mover y hasta el, tal fecha no se tienen que abrir. entonces así con estas con ideologías paradigmas paradigmas y, y trabajamos en el 2015 y Ecuador tiene este plan que está inclusive subido en el portal del Ministerio de Ambiente en resumidas cuentas, este plano es que dice que eh, Ecuador tiene un déficit hídrico. Entonces, nosotros tenemos eh, 28% de déficit hídrico acá en el país. Y si queremos solucionarlo, lo que este consorcio propone es la construcción de 176 eh, obras de infraestructura que son eh, represas, eh, muchas mega represas eh, a nivel de Ecuador. Y que estas de aquí van a solucionar el déficit hídrico y si las construimos para el 2035 el déficit hídrico en Ecuador será bueno, del 10%. Pero eh, bueno, el déficit hídrico lo que se hace es en un estudio, ¿no? En ver cuándo agua entra, cuándo agua sale, ¿no? Eh, déficit hídrico no, para, para el uso... Almuerzo, sí, para. sí, sí, comparando con cuánto llueve y también cuántas autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua, cuánta agua se necesita. Entonces, con este análisis, con pues, ellos proponen esta cartera de proyectos, este listado de empresas, eh, tiene un orden de prioridad, tiene un presupuesto, inclusive dejaron 12 eh, de estos megaproyectos ya, eh, por hacer tener un papel, papeles, torno que el robador va diga de plata para una empresa. Entonces, ellos dejaron avanzando para, para ellos mismos, para que pudieran venir luego construir la represión. Bueno, esto, como les digo, se entregó en 2015, hasta el 2017 se trató como oficial, pero ahí quedó como mucha controversia. Eh, yo trabajaba en la Secretaría del Agua y teníamos a veces reuniones donde llegaban los gobiernos locales, asesorados por gente china y que decían, sabemos que hay esta lista priorizada, necesitamos que nos den el aval equipo para nosotros construir esta orquesta, porque ya aquí, en esta persona ya nos ha prometido financiamiento. Entonces, los mega proyectos, eh, las mega empresas que han en Ecuador solo las puede construir el gobierno central, no las pueden construir los gobiernos locales, porque obviamente son proyectos muy grandes y endeudamiento Entonces, eh, había que pedir un permiso especial. ¿no? para que final, nunca se lo dimos, pero siempre había esta funda de que también habían empresarios que decían, sabemos que ustedes tienen unos proyectos que se van a construir y queremos el permiso de aprovechamiento de esa agua, de ese proyecto ni siquiera se haya construido. Eh, a veces también venían juntas de regantes, las juntas de regantes que tenemos acá en Ecuador, ¿eh? de 200 usuarios, que el banco chino también se las había sentado y también dicho ustedes tienen una un plan y ahí hay una referencia para ustedes, como nosotros le vamos a dar a ustedes juntas de regantes para que se den y estamos hablando de un medio proyecto crítico que puede estar costando entre 80, 200 millones de dólares. Imagínense una junta de gastos endeudada de 200 millones. Y 200 millones en papel, porque hay varios estudios que demuestran que una empresa eh, termina costando un 70% más que el presupuesto a nivel. O sea, en promedio, si es un estudio a nivel mundial, miles de empresas. O sea, las empresas terminan costando. Mm -hmm. Muchísimo más. Entonces, eh, claro, eh, creo que más allá de la repercusión de algo que haya podido tener, el plan, porque al final no se materializó, la Secretaría del Agua desapareció eh, y ahora es el Ministerio de Ambiente y Agua. Pero más allá de eso, es eh, ya la, la información privilegiada que tuvieron en ascenso. Y entiendo que lo mismo hicieron en Venezuela para hacer una minoría, ¿no? Entonces, con este punto diagnóstico, tener ya mapeado, cartografiado los recursos naturales para luego entrar con, con otras industrias, también quiero decirte, a Pero acá hay cuadro ya, en el dialéfico, como que teníamos la no estamos más. Muchos de estos proyectos los que buscaban era producir energía eléctrica y en el plan se justificaba entiendo que el jugador necesita eh, fomentar y fortalecer su sector industrial especialmente el sector minería está muy claro está muy claro, está muy claro. O sea, hacia dónde está orientado y pues va la, <risa> la, la sobre el espacio en el nivel en la minería de la ruta de la selva ¿no? claro que el nombre Marco Polo y todo esto y en Asia, pero claro, la ciudad es como la plata, el olor de se vende en pequeña cantidad ya están y en millón de los controlando de menos de O sea, El metabolismo de la es muchísimo mayor que la agua de la ¿no? Yo creo que es para pero muchas de las hay no que ver con el parámetro, sino que es más oficial y estos son como este que quería hacer otro canal para más, pero en el carácter. ¿no? Estas son como miradas de los chinos. Nosotros tenemos ¿sí? la problema para los de los diarios. Pero así ¿verdad? es verdad que, hay o sea, yo estoy hablando de la gente que se en 2009, que tenían un accidente muy grande de comercio exterior, no y no que iban a invertir. en es que no, En el mercado del comercio, de bueno, pues haber repartido a la gente que compre más, pero me gustaría aprovechemos el excedente monetándolo y vamos a invertirlo fuera y a cambio en el fondo de materias primas que necesita China como gran ¿verdad? economía y como gran exportadora de productos acabados bien, me yo tenía el este tema de la categoría de los precios, que es que le la capitalidad de la inversión de capitales, Este está concepto de, eh, de, de linealidad, eh, que parece que funde, digamos, capitalismo y la no solo para la vida de la economía, la digamos, la economía Así es que hay diferencias en la, en el capitalismo, cómo se ve el progreso, ¿El, el, el, el marxismo, cómo se ve el progreso. Y cómo nosotros no logramos trascender eso, porque vienen gobiernos ahora en Latinoamérica. Que son progresistas y, ¿no, progresistas? Sí. y van haciendo progresiones. Entonces, es, es mi pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que es el huracán del progreso de Guadalajara? que se cree que hay una linealidad vacía en que todos tienen que hacer lo mismo con distintas modalidades para conseguir los resultados desplegados. Él decía que es una de la grandes tareas. y él, aduciendo a lo que decía Marx, que decía que la revolución es el proceso de cambiar, parte de Shaman dice que a lo mejor la revolución es el pleno de mano que tiene la humanidad para parar ese camino independiente del progreso que es el camino a la misma. Pues yo creo que este es uno de los grandes retos de este tipo de cultura. Pero sí. hay diferencia desde el capitalismo, desde el capitalismo. Entre el capitalismo entre cómo se ve el sí, no, progreso. Creo, es, que, creo que en la aritmética no Yo creo que el capitalismo, es, primero, que la división del trabajo y del mercado, ¿verdad? esto lleva a que la riqueza crezca, ¿no? Y el marxismo bueno, era más bien otro vocabulario, las fuerzas productivas. El de desarrollo de las fuerzas productivas y destructivas. Pero ellos el pensamiento del viejo Marx, ¿sí? cuando empezaste a sentirte con la necesidad de un equilibrio con la naturaleza. Lo mismo en el mundo y en el mundo de, de que permitirían recuperar cuestiones del marxismo, pero no del marxismo vulgar de manuales, sino otro tipo de visionario. ¿Eh? El de Marx, el de mismo marxista, ah, que dijo que no era marxista. Pero pues me interesa ver qué es lo que se traduce en China para todo el mundo, todo el todo entero. Pero, por ejemplo, hay este libro es este japonés, Japón llamado, que es un marxismo ecologico. Y bueno, quitando parte de las leyes, pero ha venido que mientras me comentaba, es Este libro, pues, esto se va a traducir en China, no por bien posible. Y estoy muy, bastante metido en las traducciones que están haciendo en China de textos sobre el crecimiento en ¿no? la ropa y no hay censura así ¿no? tampoco hay controlado, bueno, con internet, a se bajan los libros de internet y hay un de chinos que vienen antes, hoy en día, pero con ¿sí? ¿no? así también, ¿no? salen bastantes cosas diferentes. porque los ¿no? pues, académicos les lleva a la gestión mundial, e incluso les como los existen cuántos artículos han publicado, suben en, en la universidad. Yo estoy para la minoría, no sé cuántos miles, pero si sí, el partido en algún momento va a decir como bien dijo Marx, o parte de Benjamín después de la Marx, hay que echar mano del freno de la emergencia. No lo pues, saben, Dios mío, Quizá habrá alguna acción dentro del gobierno de Bueno, yo, bueno, llama? Yo quería anotar en relación a lo la compañera, ese trabajo que hicieron los chinos sobre la acción del agua. Yo conozco ese estudio, y fue claramente una forma de entregarles información, pero esto no es nuevo. A los coreanos también les han entregado información para el tema de la biodiversidad. Acaban de hacer un estudio de la biodiversidad, supuestamente para nuestro beneficio. Pero Ellos están obteniendo recursos, o sea, información para poder encontrar sus proyectos. Esto es parte de la tragedia de la colonial, de la colonial ya. E incluso en términos históricos, hay gente que le acusa a un personaje al cual admiro mucho como Alexander von Humboldt que dicen que le consideran el segundo descubridor de América Latina, porque permitió ah, recuperar haciendo una lectura de los enormes recursos económicos que había en América Latina siempre en función de los intereses de las potencias imperialistas. Y así fue mismo el padre Cristóbal de Acuña que es el segundo descubridor del Amazonas, un siglo después de lo que fue eh, Francisco de Orellana es el descubridor del Amazonas. Disculpa. ¿Alguien les descubrió a ustedes el Amazonas? Y va a llegar, porque fueron ustedes, ¿no es cierto? Franco viene de Sarayá. Entonces, tuvo que venir alguien que te cura, te cuita, eh, todo las de un siglo después, para decir todas las riquezas que hay en la Amazonía, porque había que comentar la Amazonía. Entonces, siempre ha habido eso. El problema con China creo que es muy importante y por eso es fundamental el aporte que hace muchos años y la lectura que tenemos que estar haciendo es que nunca, vamos, no hemos sacado las experiencias acumuladas en las relaciones con los nuevos imperios, si vemos lo que está sucediendo con China. Vivimos lo que fue el imperialismo europeo, el imperialismo norteamericano, y al imperialismo chino llegamos con la misma inducción, la misma novelería y la misma responsabilidad, creyendo que simplemente hay que vincularnos a ellos para no estar con los que son los malos y que con los chinos las cosas. No es así. Pues en esa misma línea, eh, ya, ya no tenemos tiempo que venga, pero en esa misma línea lo que queremos es que invitarles eh, a, a, a hacer lo que estamos organizando en Guayaquil, -E eh, porque viene, viene sí, Jinping eh, a Guayaquil -E para, eh, para, para la firma del Tratado Libre Comercio con China. Entonces vamos a hacer una serie de actividades en Guayaquil, -E pero tenemos manifestarnos de aquí a través de hasta esta fecha inmediata y más allá, eh, convocaremos a los alumnos, a la gente que quiera ir, vamos a morrer, vamos a, a procesar, vamos a evidenciar lo que está pasando y eh, lo que significa estas inversiones chinas, ¿no? Y para cerrar, vamos a con los 100 años de las 11 sobre el agua, justamente el 15 de noviembre. Ya, y el proyecto es No Más Cruces sobre el Agua. La Matanza de los obreros Amigos. Sí. El baño de sangre sí. de la Gracia sí. sí. de la Pared. Coincide justo en estas fechas. Y voy a leer este poema. Chino. Voy a leer en español. Sí. Eh, la, la Maldición del Oro. Ha sido escrito por Joan Yu, una de las editoras de este mundo. Y dice: Parece que todos te aman un símbolo de lujo, la riqueza y la gloria. ¿Cuántos son los que saben la mucha sangre y lágrimas de la naturaleza y de los humanos que te impregna? Las colinas vida con barranco la madre tierra de la parra, los ríos que asustan a los animales y a la gente y esas vidas que te consumen tras sufrir tantos dolores. Con tu máscara habitante has cometido tantos crímenes, cánceres por un lado, neumo por mi hostis Entonces, tenemos que ver la forma de ir parando, es tanta agresión, ¿no? Lo que está pasando, hemos oído también el Congreso de Política, los compañeros que han tenido y que quieren, que quieren ser escuchados, que debemos escuchar. Bueno, esta muchacha, de cinco años, ya está... vienen en el Junán, una en la ya está en su casa, su familia. La gran parte una casa de los hijos, que tenían todas, todas las aldeas de toda China. Y estudió pues, en Turín, luego en, en, en alma, y llegó a tres años hasta ahora que el grupo de la de Me ha dado de y le doctorado pues, la, en la Universidad de las Principales de agricultura, porque ellos que estar Y que llenando si como tanto, dicen